¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, ahora qué más? Tenemos que acomulgar, después de haber echado en la iglesia. No nos dejo, han echado de la iglesia, han echado de la puerta de la iglesia, que lo sepáis. La casa, me la casa de Dios, encima ha llevado todo el día cerrada. El día la gente, Yo estaba todo el día ahí sentado y la gente... It's closed, maybe this, this door, yeah. A corner. Iban para allá y dicen, no, es close, es close. Es la casa de Dios. Casa de Dios. Y, no, y no. al lado está la casa de Botín, la casa de Botín, la casa del alcalde y la casa de Dios. O la casa de locura. No, la cura locura vamos la xalopo. Nos, nos han dicho que no podemos estar en ninguna de las tres casas. En ninguna de las tres podemos estar. La de Botín, bueno, porque hoy te roban más te, te quitan la cartera. ¿no? <risa> ah, ahí te quitan la calentidad aquí te quitan la vecindad. Aquí en, en el momento me siento bien. Me han regalado mermelada de soya, además, justo en Valdemosa. Cuando salí de Valdemosa, andé hasta el mirador y estuve ahí comiendo. Me levanté y seguí para adelante, para adelante, y conociendo chico antes de salir. Y me dice: No te conozco, aquí De algunas manis, de, de esbolto y todo eso dice, ¿Pedro es seca? digo, no, no, la marcha a Mallorca por, por lo que está pasando. Y bien, bien. Y me fui. Y a un kilómetro de Soller se puso ahí negro para llover. Cogí el chubasquero, empezaron a caer piedras del cielo y se pasó justo el chico ese en el coche, Con una chica que venía de Cataluña y un chico de, de vacaciones y otro chico, y un chico de Canarias. Y me recogieron. Y me llevaron hasta de allá, pero de allá no había nadie. caían en que no había Tuvimos que parar en el No podíamos andar con el coche. Y me acompañaron hasta Soller. Hemos comido junto en mi bar, se han ido yo para Palma y me he quedado aquí. Serían las 2 de la tarde, las 3. ¿no? Está en la iglesia hasta ese momento. Bien, hasta que venís vosotros y os echan. Seréis cristianos vosotros, católicos o no que sí, aquí estáis bautizados. Ahí está. no, no me han dicho nada porque no estoy, no soy de la, de la secta. Pero esta iglesia es rara. Es rara esta iglesia. Es rara. Y la casa de al lado, ¿no? Spanish <risa> World Revolution. Spanish World Revolution, you ¿no? Know? Spanish Revolution. Deutschland, ¿cómo es Deutschland? Ne? ¿Wo? Österreich. Österreich, Österreich. ¿no? Deutsch, ne? Ja. Das ist für die, in die Welt ist eine Pazifik Revolution, ¿ya? Ja? Das ist leider. Espanol se está, y ya 700 start in the world, es, über alles ist raus. In die Platze, take the Platze, Pazifik Revolution. Change cambiar el mundo the el change the el change un nuevo mundo nuevos personas mejor mejor mejor mejor mejor mejor mejor mejor poco alemán? a nivel mundial. VEDER es Evolución el mundo, la revolución del mundo pacífico. YVLs es en todos los lados, hay 700 YVLs en ciudades. con 700 ciudades en el mundo.